¡Hola! Estamos en un nuevo video de las canicas. Si oyen como unas pequeñas tosidas ...o... Oh, ...sonaceras... ...pues es que estoy un poco mal, así que... ...se tendrán que acostumbrar. El episodio 2... ¡BLANCANIEVES! <risa> Había una vez... ...un rey... ...gordo y una reina... ...no sé por qué... ...ese gordo... ...y esa reina bonita se casaron... ...y tuvieron una hija... ...no lo sé... Tuvieron una hija llamada ¿Qué? Público, digan ¿Qué? Ah, y de la nada. Sus padres murieron de forma... ¡Ah! Ya, ya, ya, que ponga bien. Y sus padres murieron de forma extraña. Una fuerza. Y la niña se quedó aplastada, asquerosa. <risa> Cinco minutos antes. Eh, eh, eh, sería bien, diablo, montaña. Ay, qué buena idea. Ya se murió ese rey asterojo y esa reina. ¡Ay, ay, ay, ay! ¿Qué? ¿Por qué no andan como nosotros? ¿Por qué no quedamos? ¡Sabe, sabe, sabe! Eh, ¿Hola, qué quieren? ¿Por qué Es que son caninas femeninas ¿Y qué es eso? Estas cositas servirán para reproducirse con ustedes Y así hacer más del espejo Y, y, y una reina malvada Malvada piruja Piruja La vida el castillo de los otrueros tenemos la aparición del villano. Ah. Pero qué canicas se está pasando aquí. ¿Por qué tiene una un reina? IPhone. Sí tiene un iPhone, canica. Sí. Eso es ilógico. ¡Ah! Espejito, espejito, espejito, ¡Casi! Es? ¡Ah! ¿Quién es la más bonita? Tú no. Tú <risa> eres más horrible que yo. La más bonita son las caniquitas. ¡Casi! ¡Eso de canicas! Unas bolitas de cristal ¡Y qué es eso! Sí. ¡No te voy a decir piruja! Y <risa> <risa> Tendrás que matarla ¿A quién? A Blanca Nieves y a esas caniquitas ¡A blanca, blanca, Blanca Este, caniquita Oh, no esa, esa Blanca Nieves. ¿Y qué pasa si no lo hago? Me pasa esto? <tose> ¡Hola, oh, no, no, no, qué bonito. Oh, qué Hola, te vengo a matar por la reina. Oh no, un asqueroso! <tose> digo digo blanca nieves al entrar a la casa ¿Tú a la casa ¿Qué se, de color? se encontraron ¿Qué no con uno ni dos es? ni tres ni cuatro ni cinco ni seis se encontraron con siete pirujos pobres <risa> digo enanos han quedado muchos días pero un día cuando estos pobres perujos fueron así Vamos a pillar diamante Las canicas sí. Espera amigos ¿Hay mujercitas? ¿Son loquitas? Bueno, otras Y bueno, ¿quién va para...? Yo soy mujer a ver, ¿Y quién va para envenenar? Yo, yo, yo. Bueno, yo y tú también Hola piruja Nieves, digo Blanca Nieves Ay, no. Te vinimos a dar una manzanita Porque nos enteramos que eres muy sosa. Digo, ¡bueno! ¡Muere! ¡Cómete esa so manzana! ¡Niom, niom! Toma dos Toma, ¡niam, no Toma cuatro no, Toma tres Toma de comer Porque eres muy fea. Digo, ¡buena! <risa> toma, ¡niam, niam, niam! Come ¡Qué bueno, no! ¡Vámonos! <risa> los siete pirujos muertos, digo, los siete nanos habían llegado. Y, <risa> y Blanca Nieves, y Blanca Nieves <risa> estaba muerta. ¡No, se ha morido! <risa> vamos a <rata>, ¡Se ha <risa> morido! <risa> <risa> <¡No! risa> ¡Blanca Nieves! la <risa> mi Oh, Blanca ah, Nieves, te voy a dar un bueno. Te daré el beso. teoría de que de que el príncipe el príncipe es la muerte así que vámonos no escaparán ni uno ¡el el! ¡no no no! qué <risa> está pasando <risa> <risa> te ¡Ah! <¡Tengan techo! risa> <risa> <risa> ¿Aceptaría ser? ¿De qué? ¿Mi novia? No, no. no sé ahí no. No sé lo que vaya a pasar, pero el futuro será lamentable lo que le va a pasar a toda mi familia. Los tengo que advertir. ¿Cuál es tu familia? Son ustedes. Ah. Pero no saben que están vigilados por mí. ¡Ah!